Pues la niña no tenía nada. Yo la llevé a CAITI, a ella, el, el viernes, la niña no tenía nada, lo que tenía era una fiebrecita y ellos me le pusieron un medicamento que la niña me le daba taquicardia y llamaron la doctora para que me la mandara para Santiago y ella dijo que no, la doctora Chetaro, que no, que la niña que la dejaran ahí por ella porque se me murió la niña. Tras las declaraciones dadas por Fabiola Contreras, madre del infante de un año que murió en el Hospital San Vicente de Paul a mediados de la semana pasada, luego de que fue ingresada el viernes 23 del pasado mes de marzo, hoy el director del Centro de Salud, Dr. Francisco Ureña, explica que la infante había sido atendida en reiteradas ocasiones. Eh, donde esa niña nació en este hospital, hija de una madre diabética, que, con historia de convulsiones, ...en varias ocasiones, por lo cual había estado ingresada en nuestro centro... Eh, ...una niña que hizo una complicación propia de la diabetes de la madre... ...pues que ella se hizo diabética también... Eh, ...cuando acude a nuestro hospital por historia de convulsiones... ...o sea, ella vino aquí porque había convulsionado... ...agregado a eso tenía un, un cuadro de un compromiso respiratorio... ...o sea, tenía una neumonía... ...y eh, tenía también una diabetes... Eh, ya podemos decir que es un estado probablemente descompensado. En tanto que al ser cuestionado por los tres casos que han sucedido en el centro de salud, los cuales han producido cuestionamiento al servicio médico, Ureña dijo que ante pacientes con patologías, los decesos son una posibilidad. Eh, cuando nosotros investigamos los casos, siempre vemos condiciones de salud preexistentes en un paciente que puede llevar a estos casos. Eh, nosotros eh, somos una institución de salud que manejamos pacientes críticos, donde lo que está en juego en ese manejo es la vida del paciente. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.